Eso que le estoy diciendo, porque de ahí para allá lo que ellos dicen, usted me entiende, dicen no sé que decirlo. Un Ajá, pero que lo que ellos tienen es lo que tienen que mostrarle. Prueba usted no oye que ahí dice que estaba a las 5 de la mañana y llegan a mi casa y, está ahí y los hayan acotado en mi misma casa, porque en sí yo no lo voy a negar. Ellos retiran allá y ahí estaba acostado, pero que ahí dice que a las 5 de la mañana, entonces a qué hora salió hoy? Están a de un poquito, papá. No, y entonces lo bonito que tienen a otro que fue el que fue a buscarlo y a ese sí y que lo van a soltar, que legalmente de... es el que, es el que es que mayor el y el hijo mío es menor. Usted tiene conocimiento de las acusaciones contra su hijo. Eh, no, ahora es que estoy sabiendo, porque el ellos arma? me están diciendo, porque si no habían ido otra vez, porque yo de ahí estoy tiempo he vivido ahí. ¿Y qué hacen, el no ahí eh, no, trabaja conmigo, en mi ¿Y casa, porque de... ellos vivamos solos. Y yo vivamos solos, yo trabajo herrería. ¿Usted cree que hay inocentes entonces de su hijo? Eh, bueno, hay menos de los que hallan en mi casa, no, porque no se lo voy a negar. ¿Tú no me entiendes? En mi casa hallan un revólver, que es el muchacho que está ahí preso del otro, porque él fue que fue a buscarlo y le dijo que se lo entregara a la amigos, son, policía. Son, ahí. son eh, No, señor, somos del mismo barrio. El mismo Él siempre andaba conmigo, nosotros vivamos solos y yo. ¿Me entiendes? ¿Cómo es el nombre de hijo suyo? Eh, Jeffrey de la cruz. ¿Y el nombre suyo es. Marcelo de la Cruz. ¿Cómo es? Sí. ¿Cuántos años tiene? El eh, 17. Yo le entregué el nacimiento a ellos para que vean ahí que es menor. Dice usted que viven solo ustedes. Vivamos solo, la, la mamá vive en vaya. cerca de la piña. ¿Qué que le piden entonces las autoridades? Eh, no, que, que tomen carta y que vean legalmente, que yo no digo que el mío sea inocente, ¿no entiende Porque de verdad. Ellos agarraron algo allí en mi casa, pero en sí que vean legalmente que prácticamente lo que han hecho es, es más viejo usarlo, porque legalmente el mismo es un niño, y aquel tiene ficha de varias veces que ha caído preso, que ellos mismos lo saben. ¿Qué es cierto que Honguito un un pertenece a una banda ahí en mi Ahora, sí, policía, ahora ¿verdad? me exacto, ahora me desayuno y le digo, vamos los dos solos juntos. Yo te y ahora me desayuno, yo soy herrero. ¿Y entonces, y entonces, no, él trabaja conmigo así, usted sabe, a veces, porque no lo voy a negar que todos los días. ¿Y cómo usted sabe que el amigo de él sí tiene antecedentes? Porque somos de ella mismo del barrio y aquí he ¿Y estado preso no para diez veces. No lo ¿no lo todo el tiempo vivo arriba de él, porque nada más no por él. Usted sabe que en todos los barrios se, se vive y yo no, ya sabe, usted sabe. No sé, yo. Hey, oh, hey, ah, no, no, no, ahí no hay más, como yo le digo amigo, en el barrio. ¿cómo, ¿eh? ¿Cómo lo llama? No, no, conocido. Yo lo conozco como Papi Juan. Según él se llama Papi, sí, pero le dicen de, Papi Juan. Allá de, ¿De qué lugar? Eh, de Vita y Valle, también. ¿El nombre suyo es? Marcelo de la Cruz.